Muy buenos días y bienvenidos a otro video en este módulo sobre funciones. En los primeros cinco videos cubrimos temas como qué son las funciones, su sintaxis en Python, cómo manipular los argumentos de las funciones y el alcance de las variables, tanto fuera de las, dentro de las funciones como fuera de ellas. En este video vamos a programar una función que en matemáticas se llama la función factorial. Pensemos en un número entero cualquiera, por ejemplo 5, 5 factorial, lo cual se puede escribir con signo de exclamación matemáticas, quiere decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El resultado en este ejemplo es 120, pero entonces lo que quiero que hagamos en estos últimos dos videos es implementar esta función factorial de dos maneras diferentes. La primera forma de implementar esta función es con un ciclo while. La lógica detrás de nuestro código eh, será esta que tengo en esta diapositiva. Y primero, Vamos a definir un contador llamado n y una variable llamada resultado, ambas inicializadas con el número cuyo factorial queremos calcular. Luego vamos a verificar que el contador n sea más grande que 1, es decir, más grande que el último término a multiplicar dentro del factorial. Y si n aún es más grande que 1, entonces multiplicamos la variable resultado por el siguiente número en la serie, es decir, n-1, menos y luego le restamos un 1 a nuestro contador. Fíjense que en los ejemplos del módulo 7, es decir, eh, el módulo de ciclos while, nuestros contadores siempre empezaban en cero. Eh, pero las variables contadoras no necesariamente tienen que empezar en cero, en realidad depende de la naturaleza de cada problema. En este ejemplo del factorial, la operación factorial empieza en un número entero cualquiera, no en cero. Así que en este caso resulta un poco más claro contar hacia atrás, en lugar de, de, en, de, desde nuestro número hasta 1, en lugar de 1 hasta nuestro número. Volviendo aquí a la lógica, una vez que n se pasa de 1, es decir, que llega a 0, dejamos eh, de hacer multiplicaciones, el while se detiene, y listo, devolvemos la variable resultado con la declaración return. Acá en este archivo escribí el código para la lógica que acabamos de discutir. Como siempre, utilizo la palabra mágica DEF para definir mi función, que en este caso llamé factorial, y que toma un solo argumento, llamado un número. Dentro de las instrucciones de la función, declaro mis dos variables locales, eh, es en, que son n, y resultado, eh, y las inicializo en, mi número, en un número, el argumento llamado un número. Luego tenemos el ciclo WHILE preguntándose si el contador aún es más pequeño que nuestro argumento. Bueno, aún es más, aún es más grande que uno, perdón. Eh, si lo es, actualizamos el contador y multiplicamos el resultado por el siguiente número entero. Fíjense que las instrucciones del WHILE eh, tienen doble identación por ser un ciclo dentro de una función. Una vez el WHILE se cierra, retornamos eh, nuestra variable resultado. Por último, afuera de nuestra función, llamamos a la función factorial con el número 5 como argumento y guardamos ese valor en una variable eh, llamada x que al final imprimimos. Como siempre, podemos ir a una terminal y probar nuestro código, entonces Python, código 1.py, y podemos verificar que 5 factorial es efectivamente 120.